Hola, buenos días mis curlies, Buenos días desde Malabo. Con vosotros Curly Maggie, hoy vamos a hablar del prepul. Hoy me voy, a, voy a hablaros del prepul, del pre prepul perfecto para mí, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué necesitáis? Necesitáis peine o un peine de, para separar, aunque yo utilizo generalmente un boli o las manos, eh, una toalla para limpiaros sino para poneros en, eh, en la espalda, para cubriros, para por si no queréis que se, que se os manche una camiseta o lo que lleváis, ¿vale? Yo no hace falta porque llevo la ropa de deporte. Y luego una toallita que en este caso es para secarme el sudor, porque en la isla de malabo hace mucho calor y siempre estoy con la toallita en todas partes. Parezco el padrino, tío, parte de la mafia. <risa> vale, y hoy, bueno, eh, siempre voy a correr por las mañanas, pero estamos en la época de lluvia, así que llueve muchísimo. Y cuando no llueve está todo embarrado, así que lo que hago es hacer yoga en casa, si no ballet, y si no un poquito de, de aerobic, bueno, eh, yo qué sé, si ahora, yo le sigo llamando así, no sé si ha cambiado de nombre. Y nada, entonces esta es mi ropa deportiva, ¿veis? Eh, son unos pantalones ciclistas, camiseta normal de estas que se estiran, con el que los movimientos se hacen muy bien. Eh, importante, sujetador reportivo, ¿vale? Para que la piel de la zona esta del pecho no se dañe. Sabéis que esta piel es muy delicada y se va estirando y se va volviendo un poco flexible, ¿vale? Con la edad, pero a pesar de todo hay que cuidarlo, ¿vale? ¿Vale? La inercia es importante porque la gravedad la no perdona a nadie, ¿vale? Pero <risa> se puede a, retrasar un poquito, ¿vale? Si cuidamos nuestro pecho, ¿ok? Son dos manzanas, como yo las llamo para toda la vida. Y ahora pasemos a lo que tenemos que hacer, que es el prepú, Y luego... El aceite milagroso, el aceite de oliva, que es el oro líquido, que nos llaman los antiguos, ¿vale? O sea, es que en la época romana, la, ya hace mucho ya se utilizaba para todo, ungüentos, medicinas, eh, tratamientos de belleza, para tomarlo, para ponerlo en los cuerpos de los bebés. O sea, el aceite de oliva es milagroso, ¿vale? Mi madre me daba de pequeña dos cucharadas de aceite de oliva siempre por las mañanas, ¿vale? O sea, para tener el estómago bien, lubricado, y ir bien al baño. <risa> vale, pues vamos a empezar. Yo ya he empezado un poquito con lo que es el pre ¿vale? Empezar un poquito, porque si no se me va el tiempo. ¿Y cuándo hay que hacer pre -pull? Yo me lo hago siempre, o sea, siempre, antes de lavarse el cabello, hay que ponerse, prepararse el cabello, que es ponerte aceite de oliva, cualquier tipo de aceite que te vaya bien y que hidrate, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, normalmente me hago el prepool, me pongo el aceite y me lavo, ya está. Pero cuando lo hago intensivamente, que para mí es el prepool perfecto, es cuando he llevado trenzas, he llevado extensiones o, o he estado mucho tiempo y he ido a la piscina. O Sabes que el cloro no es muy bueno para el cabello o he estado en el mar, y la sal, pues también es un poquito fuerte para el cabello. Entonces lo que hago es, me hago el prepool, pero en vez de lavármelo enseguida... Me pongo el aceite de oliva o otro trocito de almendra y lo dejo bastante rato. Lo dejo como 10 minutos, 20 minutos inclusive, ¿sabes? Voy haciendo cosas, me pongo un gorro de plástico y voy haciendo cosas. Y ya luego ya me lavo el cabello, ¿vale? Entonces vamos a seguir haciendo mi prepul Ya había hecho esta. Entonces, ¿sabéis qué hay que coger? Hay que partir el cabello en secciones, ¿vale? En secciones. El... Yo siempre me manjo un poquito el pelo antes. Solamente un poquito para que esté húmedo, ¿vale? Pero... En ese caso me dejé mi botella de, mi poqueta aplicadora de agua, ¿vale? Entonces lo hago así y tampoco quiero que se moje el ordenador, así que voy despacito. Procurar tener siempre un papel o algo para cubrir la zona donde tenéis el bol de aceite, ¿vale? Esto, Aquí es muy importante, todo el pelo. Todo el pelo. Una vez que lo tenéis, pues hacéis el twist. Esto no es difícil, ¿Vale? Eh, hay que dormir siempre, siempre, lo voy a recordar, siempre, con una almohada de satén, si tenéis, o con un pañuelo de satén en la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro pelo, por ejemplo, los tejidos con los que hacen las sábanas, tienen a resecar mucho el pelo, porque absorben todo lo que es la grasa natural en nuestro cabello, ¿vale? Nuestro cabello es muy delicado, cabello afro muy delicado, si lo queréis tener largo tenéis que hacer una serie de cosas, que no son muchas, pero sí son imprescindibles, ¿ok? Entonces, seguimos. Vamos a aplicar el aceite. Yo solo peino un poco las puntas, ¿vale? Entonces, vamos a seguir así. Yo ya os he enseñado el pañuelo que utilizo para dormir, que es este, ¿Vale? Aquí la gente me ve y empiezan a comentar que le que pasar en la cabeza porque llevas siempre pañuelo Porque, claro, ellos no, no, no están acostumbrados a cuidar pelo natural. Aquí todo no se alisa o llevas tensiones, ¿vale? Aquí la gente lleva pelo natural, cuando, por lo menos cuando yo llegué. Ahora ya hay más mujeres de mi edad que llevan pelo, el pelo natural y muy bonito, ¿sabes? Pero cuando llegué yo, eran cosas de niños. Solo sea, los niños llevaban el pelo natural. Así que cuando tengo en el pañuelo, que yo salgo por la mañana con mi pañuelo, hacen sus comentarios, que luego mi hermano me los traduce, pero yo no me intero de nada. <ríe> me pregunto, Exacto, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho? <ríe> y me va, a ver si aprendes, ya. <ríe> tengo, es que tengo mucho trabajo ya bastante con, con traducirlo ya tra, lo que traduzco. <ríe> y eso. Así que hay que poner muy bien, ¿vale? Pues he estado de hecho llevando un turbante, voy llevando turbantes casi durante dos semanas, porque me había puesto, eh, me ponía aceite ricino todas las mañanas para fortalecer el cabello y me lo cubría, porque con el sol y eso, es no, si no, no quería que se me quemara, aunque con el aceite ricino no pasa, con otros aceites sí. Eso también lo he comprobado. Vale, voy a parar la cámara, voy a terminar de ponerme el prepool y seguimos hablando, ¿vale? Así que vamos allá. Nos vemos dentro de un rato, ¿vale? Curly Manga desde Malabo. Hola, ya he vuelto. Si sí, le he dado sin querer, ¿vale? Espera, no sé. Ya he vuelto, pues... Um, ya hemos terminado de hacer el pelo y, y ya está y ya veis, entonces le voy a dar los últimos toques de aceite de oliva sobre, en la zona de aquí y en la zona sobre todo donde siempre lo tengo más reseco la parte de atrás siempre está más reseca, no la que está al lado del no la que está detrás, lo que es en la nuca, ¿vale? que los pelos siempre están como más hidratados porque toda la grasa de lo que es el cuerpo cabello baja hacia abajo pero sí que esta zona central hay que darle más más énfasis le doy un poquito más de aceite de oliva. Y ahora esto ya estaría, ¿veis? Ya me he hecho mis twists recogidos, ya me he puesto mi aceite de oliva. Lo siguiente, será, me lo voy a cubrir con lo que es un plástico, ¿vale? Eh, normalmente te, me metería, pues, lo cogería en un secador o algo, ¿vale? Pero como aquí hace muchísimo calor, no me hace falta. Porque ya con el calor de, de la bolsa de plástico me voy a poner más la toallita que me voy a envolver. Con eso sobra. Antes de, de ir a buscar mi... Mi bolsa de, de plástico para envolverme en la cabeza Os voy a enseñar una cosa que me trajo uno de mis primos Sí, sí, tengo, me han salido dos primos buenos Dos buena gente eh, Me trajo esto, ¿sabéis qué es esto? Esto es una mazorca de maíz natural, tíos eh, Os voy a abrir un poquito para que la veáis Luego la voy a cocer, si no mi hermano me va a matar Me dirá, ¿por qué la he abierto si no la iba a hacer? Eh, bueno, esto es un poco complicado porque yo no tengo mucha idea Nunca había abierto una en mi vida Mi hermano lo, lo hizo ayer Hombre, no creo que sea muy difícil, porque quiero enseñarosla. A ver. Bueno, parece que sí, ¿eh? Jolines. Bueno, tiene los pelos estos, ¿veis? No sé si la podéis apreciar. Esta es la mazorca de maíz natural. ¿Vale? Y con esto me voy a despedir, os voy a explicar un poquito, pues ya una vez que me he hecho esto me pongo una bolsa de plástico en la cabeza o un gorro de plástico en la cabeza y voy a dejarlo unos 20 minutos, ¿vale? Mientras voy haciendo cosas por casa y luego ya procedo a lavarme la cabeza con, con el champú normal con el que me lo lavo, el champú que tengas por casa es el que te usas o que te va bien y luego ya me pongo mi mascarilla y ya está. Pues eso es todo por hoy, nos despedimos con esta mazorca de maíz esta mazorca, todavía creo que no se tenía que haber sacado, porque está todavía un poquito, no le han salido bien, uh, no sé, bueno, yo no entiendo mucho, yo, pero bueno, esta es la mazorca de maíz, ¿vale?, Así que os enseño esto y ya decidimos y ya está. Vale, pues nada, un besito. Y siento mucho no estar siendo vio frecuentemente, pero tengo un problema aquí con internet bárbaro. Así que voy a hago lo que puedo, lo que puedo. Pero muchas gracias por esas visitas, de verdad. Por favor, seguir apoyándome, a, o sea, a muerte. Decirles que hay una, una, una mujer encantadora que hace videos es estupendos. Y nada, prepool perfecto, ¿vale? Piscinas... Eh, cuando has llevado muchas trenzas, cuando has llevado muchas extensiones durante bastante tiempo, cuando has estado yendo a nadar, a la piscina, que tu pelo le ha tocado mucho el cloro, eh, dejarlo en vez de hacer simplemente ponerte el aceite, cualquier tipo de aceite que te vaya bien y al lavar, no, dejar el aceite de oliva, otro tipo de aceite hidratante buenísimo, sabes, 20 minutos en el cabello, ok, poneros una bolsa y esperar, y luego ya al lavar, Echar mascarilla, tu, tu tratamiento y estar bellísimas. Nada, Curly Manga desde Guinea Ecuatorial, Malao, la antigua Santa Isabel. Os quiero muchísimo. Eso, deporte, deporte y comer sano. ¿eh? Eso nos hace sabios. Un besito. Chao.